Hablo de técnica, no hablo de volumen afino y te pongo tsunami. De que te verde que la calle. Uh -huh. es le conté lo que soñaba y se rió en mi cara, pensé que bromeaba Hoy tengo otra familia, un nuevo Gary, No pienso ahogarme en su mirada En lo que me invité a tomar de madrugada que fácil la vía elástica omitir el error en pro del ego No sé hasta dónde llego pero ardo encima de vos Y no vas a escapar si lluevo ah, Hijo de desapego emocional Para no implosionar y no causar un daño irreversible Solo voy a prosperar en tu supuesta realidad ah, Siendo un ser invisible Tengo que sacar cabezas, tomar oxígeno Vi que vos entendiste mi dolor por morir de amor Se refiere a nah. no admitir que hay que sufrir Cuando te dicen que no Tengo que sacar cabezas, tomar oxígeno Dije, nah. Estoy pasando por un infierno desde los 15 Te falta pibe No llega ni al bronce No romantices Nueva York No confundan una época con mi generación Tengo el poder de destruir mi mundo Lo, lo, lo, lo tengo claro Pero prefiero olarte al disparo Y lo traje no, no, Me lo acercaron Hablo de crear magia rítmica Quiero Sacar cabeza y tomar oxígeno Pique que vos entendiste mi dolor que no oh. tengo que sacar cabeza, tomar oxígeno vi que vos entendiste mi dolor por morir de amor se refieren a no admitir que hay que sufrir cuando te dicen que no